Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy les traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, regresos y mucho más. Antes de comenzar hablemos un poco de Ron Nuki, un piloto animado argentino creado por Pete Nobody. Según la sinopsis de esta animación independiente, cada vez que hay luna llena, aparece una criatura mágica para embellecer el mundo. Esta noche, Nuki será testigo de un episodio mágico. Al principio de este piloto, se nos presenta una linda familia de animales de bosque que escuchan con atención un cuento sobre la luna. Pero para Nuki no será solo un cuento, ya que en la noche decide salir a explorar, consiguiendo en su camino una misteriosa bailarina. Para ver este piloto completo, ingresa a través del link en la descripción del video y el comentario fijado. Sería muy genial si apoyamos el talento indie latino. Si deseas apoyar aún más el proyecto, también puedes ingresar en su Patreon, te dejaré el enlace en la descripción. En nuestra primera noticia tenemos algunas novedades de lo que será la próxima serie animada de Netflix The Cuphead Show. Recientemente tenemos que se estrenó un nuevo tráiler promocional donde logramos ver un poco de cómo será la serie, que por cierto seguramente será todo un éxito. Además de esto tenemos que ya se ha confirmado que tan solo en una primera orden ya es oficial que tendremos 48 episodios que seguramente serán distribuidos en tres temporadas y tendrán una duración de 11 minutos cada episodio aproximadamente. Entre otras noticias tenemos que Netflix ha publicado el primer teaser de lo que será Pinocho de Guillermo del Toro, una animación musical en stop motion que revisa la clásica historia de la marioneta de madera que quería ser un niño de verdad. Por los momentos solo se sabe que esta cinta verá su estreno en el mes de diciembre en Netflix. Continuando con las noticias tenemos que ya es oficial el revival de la serie animada 3 espías sin límite. Anteriormente esta serie fue emitida en Fox Kids, pero ahora verá el estreno de su nueva temporada en Discovery Kids. La preproducción de la animación comienza este año en Francia y será dirigida por Stephanie Berry. Por los momentos solo contamos con un póster promocional y no tenemos fecha oficial de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Y hablando de estrenos, tenemos que los vecinos Green obtendrán una película musical tanto para Disney Channel como para Disney Plus. Mientras que también recibirán una renovación de cuarta temporada en Disney Channel. Y por si no lo sabían, hoy 12 de febrero se estrena su tercera temporada y traerá un gran cambio para el optimista y travieso grillo. La primera y segunda temporada están disponibles en Disney Plus. Entre otras noticias, ya tenemos la lista oficial de los nominados a los Academy Awards de este año. En la categoría de Mejor Animación, los nominados fueron Encanto, Flea, Luca, Raya y el Último Dragón y por último la familia Mitchells vs The Machines. Encanto también fue nominado en la categoría de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por Dos Oruguitas, Flea, también fue nominada en las categorías de Mejor Documental y Mejor Película Internacional. La ceremonia de los premios de la Academia se celebrará el 27 de marzo. Continuando con las noticias, seguramente muchos de ustedes se preguntan qué ha pasado con el episodio 8 de Geluba Vos. Y aquí les traigo la respuesta. Hace pocos días, Busy Pop, creadora de la serie, publicó una carta donde explica lo sucedido a través del Twitter oficial de Geluba Boss. En la misma explica lo siguiente. ¿Qué tal? Sabemos que ha pasado tiempo, tenemos actualizaciones de Geluba Boss y queríamos compartirlas con ustedes. El episodio de final de temporada saldrá tan pronto como podamos. Es un poco largo y terminó siendo más ambicioso de lo que esperábamos. Así que nos estamos asegurando de que el equipo tenga el tiempo y el apoyo que necesiten para terminarlo y tener todo listo para su estreno. Las buenas noticias es que ya tenemos mucho progreso en las animaciones de la segunda temporada. Los episodios de la segunda temporada serán más largos y serán muy ambiciosos, pero tenemos esperanza en que podremos estrenar más para el público con más rapidez. Muchas gracias a todos por su paciencia y apoyo. El equipo está trabajando muy duro para traerles más episodios y créanme que saldrán y serán enormes. Con estas declaraciones tenemos más que claro que este 2022 será un gran año para Geluga Boss con muchos capítulos por venir. Solo esperemos que también pronto tengamos más noticias de Hasbinotel. Entre otras noticias tenemos que Cray of the Creek ha sido renovada para una quinta temporada en Cartoon Network y HBO Max. Esta quinta temporada se estrenará a principios del próximo año y profundiza en el mundo infinito del arroyo, mientras que Craig se embarca en más viajes con nuevos y viejos amigos, encontrando aventura, misterio y diversión en cada curva. Más allá de la renovación de su quinta temporada, Cray of the Creek se expandirá aún más con una serie spin-off preescolar centrada en la hermana de Craig, Jessica, que será transmitida en Cartoonito. Y por si fuera poco, también tendremos una película animada original. La película tiene programado su estreno para el año 2023 y se llamará Cray of the Creek The Movie. Y hablando de nuevas series, Scott Pilgrim regresará a la pantalla con Netflix para una serie de anime. El mismo estará basado en la serie de novelas gráficas de Ryan Lee O'Malley. Por ahora, solo se sabe que O'Malley la escribirá y será productor ejecutivo con Beth David Krambisky, quien fue showrunner de Le Temes a la Oscuridad en Nickelodeon. Por ahora no tenemos fecha oficial de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otros anuncios tenemos que Julia Potts dio a conocer que ya tuvo su último día de trabajo en su serie Summer Camp Island, por lo que inicia el cierre de la producción de esta. Por ahora no hay fecha para la transmisión de los últimos capítulos en HBO Max. Y además, quiso agradecer a la producción y a su equipo de trabajo comentando que ha sido una de las experiencias más increíbles de su vida. Añadiendo que planea trabajar en varios libros infantiles próximamente. Continuando con las noticias, Netflix estrenó el pasado 9 de febrero la cuarta parte de Desencanto, serie creada por Matt Groening, a quien recordarás de Los Simpsons y Futurama. Desencanto es una comedia de animación para adultos que muestra las desventuras medievales de la joven princesa Beam, junto a su agresivo compañero elfo y su demonio personal Lucy. Este inusual trío se encuentra con ogros, sirenas, morsas y varios humanos en su camino mientras intenta resolver el misterio de Dreamland. Y hablando de Matt Browning, después de meses de negociaciones... Hulu ha cerrado acuerdos para 20 nuevos episodios de Futurama, por lo que se sabe, la mayoría del elenco de voces de la serie original regresará. Groening agregó lo siguiente, Es un verdadero honor anunciar el regreso triunfal de Futurama una vez más, antes de que nos cancelen de nuevo abruptamente. Las temporadas existentes de Futurama están disponibles para transmitir en Hulu. Para finalizar, tenemos que al fin veremos el regreso de The Old House y de Amphibia. Esta noticia comenzó siendo un rumor por varios parajes de internet, pero finalmente se ha hecho oficial gracias a las declaraciones de los creadores en sus redes sociales. Tanto Dana Terrence que comentó muy emocionada que vuelve la casa búho junto con Amphibia el próximo 19 de marzo. Nuestro querido Matt Braley no se quedó atrás comentando también en su Twitter el regreso de la serie, diciendo que no se esperaba que se filtrara esa noticia pero que por qué no. Te recuerdo que estos episodios de Amphibia marcarán los episodios finales de la serie, por lo que estamos muy cerca de llegar a la conclusión de esta fantástica aventura. Según la programación de cable, los nuevos episodios de The Old House llevarán por nombre Follies at the Coven Day para el 19 de marzo y Elsewhere and Elsewen el 26 de marzo, mientras que el episodio de Amphibia llevará por nombre Escape to Amphibia el 19 de marzo y Commander and y Spree el 26 de marzo.